Bueno, bueno, compañeros, me acabo de cortar el pelo <ríe> Me lo he cortado yo solo, espero que, espero que haya quedado bien, la verdad no, no me he comprobado ni por detrás ni nada O sea que puedo tener un destrozo importante Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque Chicos, ayer luchamos contra Oedi, ayer... Murió nuestro querido Ghost, nuestro precioso pajarito Me cago en San Pito Pato y todo por culpa mía Porque no dinamaxicé a Ghost Dinamaxizar a Goga no tenía sentido Porque Goga eh, no lo tocaba, es que totalmente no, no, no lo podía tocar En cambio Ghost pues murió en terribles sufrimientos Podéis ir a verlo, lo tenéis por aquí eh, Capitulazo, la verdad, capitulazo Y, y nada, eh, hoy vamos a ver si capturamos un nuevo Poké Sinceramente porque no me convence nadie de los que hay aquí Vamos a meter a Ghost en esa cajita de F Que, oh my man, están muriendo muchos ya, eh Están muriendo demasiados Pero bueno, eh, tenemos que adaptarnos No sé si meter alguno de estos, tío Steve, me mola, eh Steve me mola, eh Esto es no tanto, pero Steve al fin y al cabo es una Abra posibilidad a la Kazam Débil, sí, débil como el papel, sí Pero pega de locos, chicos, pega de locos Y metemos a Aprendiz Supongo que sí, ¿no? Aprendiz, a, a, como hemos perdido un tipo Hada, pues bueno, tenemos otro y, y ya no sé qué más hacer, sinceramente Goga no me convence en nada de momento, es verdad que con la intimidación puede dar cositas Pero una Abra, chicos, una Abra Bueno, hoy vamos a dejarlo así Hoy hay combate contra contra el rival, contra Leon, no contra Javix, contra Leon Así que chicos, 3, 2, 1, rezad por mí, chavales Vámonos, vámonos Hay que ir a donde... Mmm... Donde la explosión ¿Sabéis lo que os digo? Oh, creo, creo recordar que aquí había un combate Llámame loco ué, ué. Gracias, juego <ríe> Había juegos, partidas, digamos, loques Donde un revivir máximo equivalía a revivir un Pokémon de verdad Pero en este, como no sé ni cuántos hay ni por qué Para eso paso Paso Mira qué feo, tío Madre mía, ese mural Madre mía, ese mural Acaba con todo Destruyelo por completo Este mural no puede, no puede ser más feo no Destruy, Destruyelo ¡Reviéntalo, Coperaja! ¡Reviéntalo! Vamos a destruir este mural Y después pondremos un enorme cartel De los remakes ¡Qué obsesión tiene con los remakes, niño de, de, de, de diamante y perla! ¡Que no van a salir! ¡Que no van a salir! ¡Vaya, vale, Madre mía ¡Coperaja! Seguro que con esto engañaremos a Fallagord Y además Masuda se sentirá agradecido Por ayudarle a distribuir el rumor de los ¡Qué pesado! Que sí, que va a estar súper contento Y te va a comer los... Nada, nada te va a comer Vale, eh. a ver chicos Creo que hay combate Así que, bueno, la pareja de ensueño no se puede pedir nada mejor, la verdad. Goga, venga, vamos así, vamos así, ya está, sin más. No, no me lo voy a pensar. Let's go, vamos allá. León, te voy a vencer. Otra vez tú. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Déjame que lo adivine. Tú no te crees nada de esto. No, no, no me lo creo. Me da igual. ¿Crees que vas a contrarrestar mi rumor? Pues no lo voy a permitir. No pienso dejar que nadie se interponga en mi camino. Chicos, combate contra León. Let's go. A ver qué tienes. Seis pokés, ¿no? Supongo. Sí, seis pokés. Buf. Un Fezant y mu No me lo creo. ¡Tiene a Ghost! ¡Tiene a Ghost! ¡Qué canteo! Le da, una, le da una leche al micro. Espero que no se haya oído mucho. Eh. Un Fezant. Vale. Vale, vamos a por un Fezant, eh. A muerte. Pero, pero a destajo. El Musle me da poco problemas aquí ahora mismo. Este. Y alarido. ¡Fake, fake out, fake out, fake out. Perfecto, fake out. Perfecto, fake out. No me acordaba ya. Ahí está ese fake out. Plasca plas. Un Fezan no puede atacar. Esto me ha servido para hacerme una idea de vuestra verdadera capacidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? Disparo certero. Musdale no me preocupa, sinceramente. Porque lo puedo reventar de un disparo certero. Y un Fezan casi también. Madre mía. Madre mía. Cuerpo pesado. Ok. Me va a quitar entre 0 y un medio. Golpe crítico en el turno 1. Por favor. Por favor. Déjame respirar, ¿vale? Tenemos Protec. ¿eh? Tenemos protector. ¿Tengo protec aquí? No. Voy a cambiar. Arraciano. Me la juego aquí, ¿eh? Vamos a jugar porque, eh. Como venga con algo de tipo hada, nos podemos reír poco, ¿vale? Porque somos tipo siniestro. Pero soy tipo hielo y tengo prioridad. Disparo certero, dime que te agarras al Musdel. Si no te agarras al Musdel, yo ya me, me rayo. ¡Me rayo! ¡Vamos! Musdel para tu casa. ¡Golpe! ¿Qué, ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa en este combate con los críticos? Mi no entender, vino no entender. Ahora es cuando viene con un cara, Antoña que me deja, me deja cojo. No, no, no. Vale, menos mal que Raciano es Dios, eh. Menos mal que Raciano es Dios. Mawile, no me jodas, tío. Un acero, ¿en serio? Vale, esto es Sombravil y quito a Raciano. Raciano. <ríe> Muy buen papel, Raciano. Grande. <ríe> Podemos intimidar con Goga, eh. Vamos con intimidación Piensa que ahora ya no me va a hacer Ya no me va a hacer nada de tipo Hada Porque me lo voy a cargar primero con Sombra Bill Así que Naisu Entra Goga Intimida Aunque puede venir algo de tipo Hada de, de Mawel Soy retrasado Soy retramongo, tío Es que es que Un poco más y me dan el título De retrasado Ahí está, Sombra Bill Muere un Fezan Pero me puede De verdad, de verdad Por favor eco piensa un poco Vale Uff, uff, uff Cuidado, eh, se me ha olvidado deciros En nivel 43 está el próximo líder de gimnasio, chicos Así que Estamos a nada Triturar, vale, bien, bien, bien, triturar es bien, triturar es bien Triturar es bien, o no es bien O no, o no, no es bien, no. golpe crítico Por favor, ya vale Sceptile La mama que me trajo Que me parió, que me quiso Voy a ir con Moya porque Moya es Dios y tiene Voy a proteger aquí Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando A unos niveles muy locos, ¿eh? Vale, con suerte me hace algo de tipo planta Y me sube el ataque, Goga protege Estupendísimo ¡Buf! ¡Qué combate, tío! ¡Qué combate! ¡Giga ¡Vamos! ¡Te lo ves! Esa subida de ataque muy fresquísima Y defensa No, no, no, no no. La turrita no, ¿eh? Una... No, no, no, no, no me fastidies, ¿eh? No, no quiero esto, ¿eh? Voy a ir con Carantoña Septile, Al Mawile Me lo voy a tener que cargar con alguno que sea atacante especial ¿Pero quién? Voy a ir con Aprendiz, a ver si lo puedo dormir ¿Vale? Vamos a ir con Aprendiz Sé que tiene acero y me cago en San Pato Por el acero, pero yo qué sé, tío Si me hace acero ya ahí, es que entonces es Dios En la tierra, ¿vale? Doble equipo Cuidadito, chicos, que nos van a reventar Cuidadito Carantoña, vamos, no lo falla, mátalo no lo mata, tío. No lo mata. Dropea su ataque, que eso siempre viene bien, pero tiene giga drenado. No, no me lo puedo creer. No me lo creo, tío. No me lo creo. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿qué, qué, qué predicciones son estas, tío? Estoy flipendo. No, no, no, no, estoy flipendo, tío. Estoy flipendo. Voy, voy a intimidar otra vez, que no, no, no tiene ningún puto sentido esto. Pero ningún sentido. En vez de ir con nada. A un Pokémon que era por 4 la edad. Va con acero ¿Me lo explicáis? Va a haber que curar, eh Va a haber que curar Y creo que Moya va a ser nuestro dios en la tierra ahora mismo Gigadrenado Vale, es bien Joder, joder que si sí es bien La madre que te trajo, tío La madre que te trajo que me está reventando, tío Que me está reventando Mátalo, Moya Moya, mátalo ¡Mátalo! ¡Tienes que reventarlo! ¡Ahí está! Septel para tu casa Septel para tu casa A ver qué viene ahora, claro Es que, es que, es que pff, me veo cualquier cosa Moya sube al 43, un nivel más y, y no puede entrar contra el gimnasio Triturar de Goga Triturar de Goga Pues sí, claro, mejor que vendeta fuera Dios mío Como haya hecho, algo de tipo Hada ¡Te juro! Que me pega un tiro El aprendiz que aprender giga drenado ¿Qué pasa hoy con giga drenado, tío? Mm, sí, quitamos Mega Gotar, claro Dios, qué combate, loco Vale, a ver, Mawel, ¿qué vas a hacer? Dulce aroma, vale, bien Gracias, gracias, no tiene nada de tipo hada, eh, yo creo Eso es bueno, eso es fresco, eso es maravilloso Eso mmm, me, me excita un poco incluso Arque... ¡Oh! Un Arqueops, tío Volador Vale, eh, voy a ir a por él, sinceramente ¿Aquacola? ¿Tengo protec? Sí Es tu momento es ¿Eh, Vodafone Vale, protegemos si le bajamos la mitad de la vida, por lo menos la habilidad, se la nerfeamos. Viento afín. Es de, es de coña, ¿eh? Cabeza de hierro. Bien protegido, muy bien protegido. Y a cola para ese Arkeops que explota. ¡Bien! ¡Bien la protec. ¡Coño! ¡Coño! Empieza el VGC de verdad, joder. Dios mío, Moya. Dios mío, Moya. Y Pablo está también al 43. Va a haber que guardarlos en, en, en la recámara, ¿eh? Incineroar Intimidate, supongo, ¿no? Claro, porque esto. Eh, claro, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser Intimidate? ¡Claro que sí! Ostras. Es que encima no puedo usar a otro que no sea Moya. Vale, voy a quitarme ese Incineroar. Y luego ya veremos cómo lidiamos con Mawel, ¿vale? Voy a hacer demolición. Yo espero que no me mate el Incineroar, sinceramente. Colmillo Igneo. La mama que me parió. Goga, creo que vas a morir, hermano. Cabeza de hierro. Goga, Goga. ¡Uh! Goga. Retrocede. Estoy flipendo. Bueno, ahora protegemos. Aquacola. Y protec Vale, creo que está bien, ¿eh? Creo que estamos muy bien. Es verdad que le hemos intimidado dos veces a ese Eso nos viene de... Vamos... Fresquísimo. Con de Moya. Si te... Si te... Si te... Si te confundes... Te mando para el PC y no vuelves a salir en 10 años. Cabeza de hierro. ¿qué? ¿Cómo ha predicho? ¿Cómo ha predicho el proteque eh? ¡Qué puta locura, eh! cola vamos! ¡Vamos a incinerar para tu casa, crack! Dios mío, lo que hemos sudado en este combate. Yo pensando nada. Vamos bien de nivel. Arroba mis huevos. Arroba mis huevos. ¡Moya va a subir de nivel, chicos! ¡Moya va a subir de nivel! Me sabe mal. Bueno, Moya cancelado para el siguiente gimnasio. Os lo confirmo ya. Miami te lo confirmó. Como siga con... Con defensa férrea vamos a tener un problema. Aquacola. Supongo que demolición aquí. Cabeza de hierro. Vale. Lo aguantamos con el nepe, ¿eh? Lo aguantamos con el nepe. Esto ya está hecho, pero madre mía. Hasta que lo matemos, chicos. Vamos a tener un problema. No te confundas. Moya. Moya. ¡Grande Moya! ¡Es un dios! ¡Es nuestro dios crítico! He aquí el dios de los Pokémon. He aquí el dios de la serie <risa> Sube al 44 Me da igual Me da igual, tío Me da igual Es que me da igual Es que acaba de salvarnos de una manera Bueno, ahora mismo, ahora mismo ese crítico no era tampoco una locura Pero Dios Qué puto grande, tío Qué grande, qué maravilloso No me lo explico ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ganarte? El presidente me eligió para ayudarle en sus intereses. Forma parte de la élite que ha de construir el futuro de Galar. Bueno, tampoco te vengas arriba porque eres, eres bueno, tienes un buen equipo, pero ya, ¿sabes? O sea, relájate. No puedo creer lo que veo. Cuando solicitaste tomar prestado el cooperaja del señor Masuda, jamás imaginé que lo usarías para esto. ¡Has destrozado una reliquia histórica! ¿Y qué es más importante, unas viejas rocas pintarrajeadas o el futuro de la saga Pokémon? Eso es lo que nos jugamos. Y aquí no hay lugar para sentimentalismos. Usted mejor que nadie sabe la fa... Oh, madre mía, se pone todo... Se pone todo to oh, gallito, ¿eh? Esto... Eh, León. ¿Qué pasa? ¿Está, ¿Está claro que me has malinterpretado? Sí, eso. Me has malinterpretado. ¿Qué, qué, qué es eso de del futuro de la saga Pokémon? Soy yo el encargado de cuidar a los fans y no descansaré hasta que tengan un gran juego. ¿Cómo...? Vi que tenías talento, de hecho me recordabas a mí cuando tenía tu edad Por eso decidí brindarte una oportunidad Y encargarte de la misión de De de dar más publicidad a la marca Vale, vale, se, se lo está inventando Sobre la marcha, eh Pero nada de rumores falsos y ahora has destrozado un mural histórico Semejante tropelía Vale, vale, ya está, ya está, ya está Ok, uff Se me ha jodido, se me, me he desconectado el micro sin darme cuenta Semejante tropelía Deja bien ¿Qué expresión es esa, tío? Yo estoy flipando Estoy flipando Vale, vámonos, tío, ya está, es suficiente. He tenido bastante historia por hoy. Ayer tuvimos también bastante el otro día. No quiero más. Mierda, se me olvidaba. Todavía queda esto, tío. Todavía queda esto. Oh, mama. Esto es que no vale para nada encima, ¿eh? O sea, esta parte de la historia que es, está guay, ¿vale? Si se cae un mural y se cae el mural y aparecen las estatuas de Zacian y Zamacenta poderosos. Recordando a los youtubers de la cachimba, los del pueblo, la espada y el escudo. Y los reyes, tío, increíble La verdad es que esta escena es muy kawaii, hay que decirlo Y Pical es muy kawaii en este caso Pero... Pero que me da igual, ¿sabes? O sea, que, que, que es que la, la historia de estos juegos es irrisoria, es ridícula Vamos a pensar un poquito, ¿vale? Moya está canceladísimo Lo podemos usar ahora, pero... No sé si quiero No sé si quiero... Voy a guardar a, a Pablo Porque no me fío de las capturas, sinceramente De los combates de ahora de entrenadores y tal Y voy a guardar a Goga Al fin y al cabo, Raciano y Eric pueden seguir subiendo de nivel, ¿vale? Vamos a meter a Abra Así lo leveleamos un poquito Y supongo que a Crown... Vamos a meter a Luismi Luismi me convence también lo demás de momento lo dejaremos Sé que tengo que hacer la forma galar de Sebastián Lo sé, relajémonos, ¿vale? Lo haré, no os preocupéis Vamos a capturar ¡Bosque Lumirinto! ¡Dios, mira! ¡Son Toxtricity! Ostras, pues hay que un Toxtricity Sería muy fresco, ¿eh? Sería muy fresco, ¿eh? Un Toxtricity, loco ¡Buah! ¡Buah! Me fliparía Ok, ok, ok, ok, ok eh, Voy a abrir con el aprendiz Porque es el que tiene Somnífero Ya sabéis que para capturar es la clave Y no voy a capturar Creo que aquí solo puedes capturar en plan Lo que es ahora. ahí está Chicos, primer Pokémon del bosque El... Forma galar de Weavile ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, me gusta, me congratula, me gusta, me gusta, me gusta. Forma galar de Weavile. Forma galar de Weavile somnífero. No sé qué tipo es. Hielo. ¡No! Aprendí. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Confirmamos que estamos jodidos Confirmamos que estamos jodidos Eh... Me cago en champito Pato Que es tipo hielo, voy con... Joder, con Moya Si es que es el único que me vale Bueno, podemos ir con este Con un poco de suerte lo congelamos Vamos con Raciano, venga, por no spamear a Moya Es que de verdad que me sabe mal ya, Moya Eres demasiado bueno, cabrón Vale, Raciano. Raciano, cuento contigo, eh A ver Ahora es cuando tiene algo de tipo lucha Y explotamos también Voy a atacar con Liofilización. Es tipo hielo. Debería aguantarlo. Chispa, tipo eléctrico. Es tipo eléctrico. Me, me gusta. Me gusta bastante. Ahí está Liofilización. Vamos. Oh, mamá. Vale, bien, bien, bien, bien. bien, Otro. Puño hielo. Bien. Lo aguantamos. Lo aguantamos con el nepe. Con el nepe, con el nepe, con el nepe. Con el nepe. Liofilización. Menos mal que no tiene nada de tipo de lucha, tío. Es que tiene patada abajo o algo así. Y me... ¡Ueh! ¡Golpe crítico! Hoy es, el Hoy es el día de los críticos, sinceramente. Vale. Eh... Ultra bola, tenemos una. Rezamos, Dios Arceus. Quiero este Weavile Uno, dos. ¡Ah! Uf, cuidado. ¡No! ¡Tiene afilagarras! ¡La madre que lo trajo! Vale, vale, vale, vale. Hay que capturarlo, tío. Hay que capturarlo. Pero cuidado, eh. Es que no tengo. Tengo Pokéballs. ¿No tengo Supers? Sí, tengo Supers. 18, vale. 18 Supers. Eh, Weavile, hermano, mmm, princeso Uno Uf, Cuidado, eh Chispa, cuidado, eh Cuidado, eh ¡Oh, Me mata de otro, tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Buf Buf, buf, buf No puedo sacar a nadie, tío No puedo sacar a nadie, tío Voy a curar al raciano. Todo sea por una, una Pokeball más Para este Weavile, chicos ¿Qué le puedo dar? Raíz... Polvo de energía de estos Venga, un polvo de energía Disfrútalo Disfruta el polvo de energía Madre mía ¿Cuánto me quita él exactamente? ¿Cuánto me quita? Chispa De 93 a 51 Vale, no me mata de otro Salvo que sea crítico No me mata de otro Va, super bola Vamos, Weevil, Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Uno No voy a capturarlo, tío a filagarras, la madre que me parió. La madre que me parió, tío. Va a haber que escapar, ¿eh? Me sabe mal, tío. Me sabe mal, tío. Pero es que el eléctrico me destroza a Moya. El hielo a Eric. ¡Buah! ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Me la juego, tío. Me la juego. Eh, intentamos una Super Bowl ya de locos. De locos. Y si me mata a Raciano. No, no, no puedo dejar que me mate a Raciano. No puedo dejar que me mate a Raciano. Eh, Podemos tirar una defensa X. Tengo defensa X. Tengo defensa aquí, tengo dos defensas X. Hemos venido a jugar, chicos. Hemos venido a jugar. Nos subimos la defensa como campeones. Nos la defensa como campeones Afilagarras otra vez ¡No! Pues usamos otra ¡Pues usamos otra! Me da igual Me da igual Quiero este Weavile Quiero este Weavile Quiero este Weavile Usamos otra La defensa sube mucho Pone, ¿no? Sube por dos Oh, pues esto es bueno, ¿eh? Chispa A ver cuánto me quita ahora No me voy a quitar mucho Vale, ojo, ¿eh? Vamos a curar Sé que estoy gastando curas aquí Pero es que me interesa quedarme con este... Con este poke, ¿eh? Me interesa mucho este poke, chicos Me interesa mucho este poke Ahí va el polvo energía Aguantamos muy bien ahora el Weevaile, ¿eh? Puño hielo, vale, vale, perfecto, perfecto Puño hielo, puño hielo con el nepe Puño hielo con el nepe Vale, superbola, tenemos unos 400 más, ¿eh? Lo estaba dando por perdido ya, ¿eh? ¡Va! ¡Uno! ¡Por favor, dos! ¡Dos! ¡Por favor, tres! ¡Tres! ¡Sí! ¡Esa es! Ahora pienso que igual he malgastado las cosas Pero bueno, da igual Así es la vida. ¡Vamos! ¡Tenemos un Weeval! ¡Claro que sí! ¡Dios mío! ¡Qué guapo! Voy a, la, a los motes. Voy a los motes. Aquí estamos. Y el mote de este Weeval se lo va a llevar Robert, Robert Con un cero. Robert, Enhorabuena. Eh, R-O. Se lo pongo así, ¿eh? Yo se lo pongo como, como tienes tu nombre. Robert. Es muy feo, pero bueno. Yo lo voy a poner. Robert, Enhorabuena. Si quieres que le cambie el, el nombre y le ponga una O en vez de una cero me lo dejas en los comentarios, ¿vale, compañero? Añadirlo al equipo Sí, sí, sí, sí, sí, sí, me, me, me congratula ¿Por Steve? No, coño, por Aprendiz Pobrecito Aprendiz, madre mía Es que ya que hemos perdido Aprendiz Pues que por lo menos nos quedemos a este, ¿vale? Por lo menos nos quedamos a este Dios mío, vamos a verlo, tío, por favor, que haya salido bueno A ver, tal y como he visto cómo pega, es una locura, ¿eh? ¿Tipo hielo eléctrico? <risas> ¡Me mola! ¡Me mola mucho! Buen ataque con razón, pega tanto. ¡Hurto! Vale, roba el objeto. Ok. Puño de hielo, chispa. Tenía puño de trueno. Tenía puño de trueno y no lo ha hecho, eh. Puño de trueno pega más que chispa. Menos mal, tú. Menos mal que cuando yo calculado más o menos que no me mataba, si llega a hacerme puño de trueno, me mata, tío. Vale, me congratula. Puño de trueno y puño de hielo. Qué grande, qué grande. Eh. Ok, ok. ¿Tiene algún objeto? No me he fijado. No, no tiene nada. ¡Uh! ¡Qué capturón! ¡Qué capturón! ¿Qué pedazo de captura? Vale, me gustaría saber ¿Cuánto, cuánto queda de, de zona? Porque es, esto es bastante grande, ¿verdad? ¿Dos curas totales? Vale, ok No recuerdo si se puede ir bien, rápido, fácil Sencillo, hay oh, una Pokéball ahí, vamos a cogerla Pokébolcilla, ven aquí Raíz, gra... oh, esto es para absorber y cosas de estas Buah, justo acaba de morir nuestro <risa> Nuestro Pokémon que absorbía Qué lamentable Ok, sí, sí, hay combates, hay combates Vale, chicos, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya molado este capítulo Y me ha flipado, o sea, me ha parecido una pasada eh, Dejad un like por la captura Dejad un like, creo que se lo merece Creo que está más, más, más que guapa, la verdad Y mañana habrá gimnasio Mañana gimnasio contra abocados Tengo miedo, tengo, tengo miedo, chicos Tengo miedo, así que nada, dejad un super like De aprieta ese botón como si no vieron mañana Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC, lo que, chao Chao